Échale compadre Diablos, señorita. Pensado que va a llegar. ¿Qué hay de nuevo, perro? No, encima, vive. Eso, eso solo vivo el momento. Hay algún puto problema. No te clares, No te clares, No No quiero compromiso, No soy No mames! No te No te compromiso, yo No quiero compromiso, yo soy ¡Neta no no no no una... no me lo juras! ¡Ay No ¿Cómo dices que dijiste? Compromiso, yo soy una vez de paso y me paso, y me paso, me la paso, me la paso. Disfrutando de la vida, bienvenida. Solo vamos a jugar, no esperes más de mí porque yo no te Que levante la mano, el soltero feliz, el Lleva te el momento, los compromisos no van conmigo ¿Qué estás diciendo pedazo de estúpido? La es, Yo no quiero compromisos, yo soy una ave de paso y... ¡Ah! El que duerme con una y desperta con otra El que llegue a su casa a la a quien quiere Al que no le regaña al que no le revisa el celular El que toma whisky El que fuma un poquito ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas!